Yes, yes. There is a UFO. UFO is moving. Look. Oh my God. What is that? Oh my God. Oh, oh, oh goodness. <laughs> Never seen anything like that. Look. Hola, legión Oxlack, like, sean bienvenidos a un video más sobre evidencias paranormales. En este caso vamos a analizar uno ufológico. Y si me ven que estoy vestido de esta forma es porque acá en el norte de América ya hace bastante frío. Vamos a analizar este video que fue grabado en Perú precisamente rumbo a Cusco. Es una nave extraterrestre. ¿Será? Vamos a verlo. UFO is moving. Look. Oh my God, what is that? Never seen anything like that. Look. Como pueden observar es muy impresionante esta nave si es que le podemos llamar así y es que se ve completamente inmaterial parece de plasma parece como si fuera una nube apenas si son algunos segundos del video eh, eso también es bastante extraño porque si se tratara de una verdadera nave extraterrestre hubiera más videos sobre este no creen este tren donde fue grabado el supuesto objeto es el tren que va desde Cusco hasta Machu Picchu y como podemos notar pues hay mucha gente que va dentro de él al parecer quien lo graba es un turista pero no tenemos más información al respecto solamente fue subido a TikTok creen que de verdad sea una nave extraterrestre una nave de plasma de luz que se hizo presente en aquella región del mundo y es que al analizar cuadro por cuadro este objeto noto completamente que es simplemente luz no se trata de algo material es luz y si se trata de luz entonces qué estaríamos hablando pues estaríamos hablando de un reflejo este video fue grabado precisamente desde el interior del tren a través del vidrio. Y lo que está reflejando ese vidrio son las luces que lleva el tren en el techo. Yo ese tren ya me he subido, afortunadamente he tenido la dicha de subirme a ese tren y reconozco esas luces que tiene el tren. Aquí les voy a dejar un pequeño fragmento de cómo se ve el pasillo de ese tren para que ustedes me digan si es cierto o es falso que es la misma luz, aquí la comparación. como ustedes pueden ver es visiblemente un reflejo de luz no se trata de ninguna nave que se encontraba en el exterior y por eso no hay más videos al respecto ni tampoco se hizo gran alarde de esta evidencia ufológica así que una vez más me parece hemos podido resolver un caso más un caso de estos que suben a internet y que mucha gente cree que son reales aquí en Oxlack investigador los analizamos buscamos la información correcta y si la encontramos la decimos para que todos tengan la verdad y si no la encontramos, pues dejamos el tema abierto para que después podamos encontrarle solución o respuesta o simplemente maravillarnos de este extraordinario mundo de lo paranormal. Recuerden que todos los días subo un nuevo video, un nuevo análisis y una nueva evidencia para que juntos investiguemos los casos. Mi nombre es Oxlack Castro y gracias a ustedes por ser parte de la Legión Oxlack. Nos vemos hasta mañana.